el lucho, vamos camino a la inauguración del pimiento, el pamtrack que hicimos hace un tiempo. ¿Te acordáis del Andrés que vino cuando hicimos el pamtrack? Sí, sí. Cacha la vaga que hizo. No, vale. Cacha. A darle. Si ¿La queréis probar? Yo. Casquito y dale Toda suya Muchas gracias No veo ni una wea Se me da todo el rato el casco Partiste oh. Tomá. Feliz cumpleaños weón sí. Buena mono. ¿Cuántos son ya? 20, cabrón chico. Sí. <ríe> bueno, man. tu nombre, cuál es? No. Lucas, dale, Lucas, dale, Lucho BMX con todo. <ríe> wow, está bien. <ríe> Oh, lo vi justo. Justo encima. Cuidado, cuidado, cuidado. Feliz cumpleaños. Oh, Oh, bravo. tierna. Bravo. <risa> Estoy aquí con la cata, grabando un ratito. Me está dando unos tips para hacer unas tomas mejores. Andalo los chiquillos en el pantrack. ¿Vamos a hacer tomas de otro lado? Yeah. Vamos. ¿Cómo va? Magán. Oh, El de aire está más tensión. Buena, la señora Bernarda. Hola. Señora Bernarda, ¿cómo está? Bien, ¿cómo ¿y usted? Uy. ¿Todo bien aquí? Bacán. Usted? Bien, todo tranquilito. Sí, sí te he visto todos sus videos. ¿En serio? No le puedo creer. Oiga, me encanta. Porque me inscribí, ¿por? Ah, bueno, y se suscribió. Sí, sí, ah, no. mi mejor suscriptora. Sí. Ahí estamos tratando de subir sí. material de calidad. Sí, bueno. Qué rico Aquí de esto mismo a ir un videito, así que igual que la vez pasa. Oiga, la de Peñaflor también quedó buenísima Qué buena Que la gente se motive Exacto y nosotros, eso Yo le decía a los chiquillos, nos falta más difusión, salir por aquí con micrófono, que la gente venga, que esto es algo nuevo La gente se va a motivar, que esto se dé a conocer y que la gente sepa que aquí hay un lugar de entretención donde los chiquillos pueden estar Mira cómo han trabajado los chiquillos los Te creo tarde. Como tú eres el... El pionero de esto. ¿Aparte voluntario Fuerza ah, güey? Ah, pero por supuesto. Corramos todo. ¡Atención! Hola a todo mundo, bienvenido. Estamos a pocos minutos de la primera toma de tiempo del PAM Track Pimentón. Pimentón Park. Se pueden ganar estos flamantes puños, rosados, lo pueden ver. Es que mira, están tan mágico. Lo agarré de aquí, ponemos la cámara acá. Que ahora mismo nos está grabando. Pasamos este pernito y lo ponemos a esta cosa que tiene un pedazo de metal. Y ese metal se agarra a este imán. ¡Ja! Eso es como una cosita para sacarse el selfie. Así es. ¿Cómo está mi camarógrafa? ¡Woo! La partida va a ser... Atención, corredores, corredores listos. Ya. ¡yeah! Dale, jadiera, a tu ritmo, a tu ritmo ¿Cómo van esas gradaciones que me diré? Seca Señor Germán, esto está saliendo en la tele esto, esto esto, va a salir en el YouTube ¿Y cuál es su canal? Se llama? se llama MTV Enduro Chile te lo buscas en Youtube y lo voy a encontrar Buscan otro Youtuber! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Va y todo. Uh. ¡Seca! ¡Todo eso cinco. Uh. ¡Eso Catalina! ¡Fondo, fondo, fondo, fondo, fondo! Uh. Dale, vamos, vamos, vamos. Dale con todo. Go. <risa> ¡Pelea, pelea! ¡Atención, corredores, Corre, listos! ¡Ya! Pelea. Seca, Cata. Oh. ¡Vamos! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Dale, dale! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Listo! ¡Ya! ¡Dale, Lucho! ¡Fondo! ¿No prestarías tu bici con las patitas ahí arriba? Eso, agarra el ¿no? Eso, ya está listo. Vamos a andar. ¿Estáis bien? Uh, no pasa nada, no pasa nada. No, no pasa nada. Es muy fácil. Uh, wow. Quiere la bici. Chiquillos, se pasaron. ¡Buenísimo! ¡Atentos, con cuidado! ¿Qué está haciendo? Lo los estoy mirando De nada, compadre un bacán. ropa? Sí, en la página web Pantalones no, polera, yoki, tapabarro eh, MTN Durochila y sale el shop los precios está todo? Está todo, sí ¡Motivado, Mauricio! La raja Toma. oigan chiquillos no voten los papeles de los stickers pues como eso qué estilo dale nomás yo te sigo <risa> Se me montó el neumático y quedó corrido. Pero por supuesto que sí. Ahí sí. Ah, está buenísimo. <risa> ¿Y han visto los videos? Sí. ¿Se han reído un rato? Sí Entonces estamos bien. Ya <risa> Lo máximo, compadre, con la raja. La producción que se habían movido tanto todos juntos, weón. Gracias por venir. A ustedes, gracias por recibirnos y por haber hecho esto, weón. ¿Quieren seguir a la parada fotito? a la foto. Vamos, todos invitados. Estamos todos acá. Y aquí va a quedar fotaza. ¡Fuerza aguda! ¡Fuerza aguda! ¡Fuerza, buga! ¡Fuerza, buga! ¡Fuerza, buga! ¡Fuerza buga! ¡Nos vamos al cerro! ¡Nos vamos al cerro! ¡Grande, cabrón!